Así es que yo me pongo cuando como habichuelas con dulce. Muy contenta, <risa> claro que sí. Delicioso todo. Oh my god, miren eso, señores. Un stand dedicado a las habichuelas. Wow, esto parece una obra de arte. ¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Señores, en el día de hoy les traigo un video, bueno, día no, noche. Que me vean de que en la noche Pero lo que pasa es que hoy es una ocasión muy especial Bueno, realmente no solamente hoy, sino en la semana Ustedes saben que estamos en Semana Santa Y en Semana Santa el dominicano, ¿qué es lo que más come? Exacto, habichuela con dulce Entonces yo dije, mm, ¿por qué no? Se me ocurrió con un grupo de amigas, bueno con una amiga en verdad Buen. Hacer eh, la receta para ver cómo nos queda Y de paso, ¿por qué no? Yo dije, déjame grabarlo porque así yo le enseño también a ustedes Así que acompáñenme, no se despeguen señores, quédense hasta el final del video porque en verdad vale la pena señora, La receta quedó divina. Y se las voy a dejar en la descripción del video. Así que síguelo, síguelo, síguelo. Si no me conoces, recuerda que mi nombre es Vera y esto es.. ¡Turismo de isla! ¡Oh! A de la noche. Sí, a esta hora es que podemos comprar los ingredientes para el de con dulce, señores. Ahí, Señores, aquí ya llegamos Al supermercado, claro que sí Está súper tarde, pero Gracias a Dios que existe el Bravo Por cierto, el Bravo no está patrocinando este video Si sí, el Bravo también está viendo este video, por favor Denle like, apoyen, suscríbanse y Sobre todo patrocínenme Porque estos son videos que no salen gratis Claro que no habichuela con dulce sin patata señores no es habichuela ¿La habichuela claro una okay. habichuela con dulce sin habichuela no es habichuela dale clavo dulce en el bravo, leche condensada señores, no puede faltar, Primo. Cuenta entonces, ¿cómo vamos? Ya vamos bien, ya terminamos, ahora solamente falta a ver si queda bien es... Habitual. Solamente nos queda pagar, así que nos vemos en la casa. Nunca subestimen el poder del baúl de la moto. Claro que sí. Ya que hicimos la compra, señores, nos toca ir a la casa, poner las habichuelas a ablandar durante toda la noche y mañana hay que vamos a hacer habichuelas con dulce. Así que... ¡Sigan viendo! 24 horas después eh, Nosotros estábamos anoche comprando el ingrediente y realmente... Compramos de todo y nos faltó el más importante, exacto señores, las galletitas, bueno. entonces por eso ando con estas fachas, porque en verdad estaba en la casa como una loca, ya cocinamos, ya hicimos todo, ya cogimos nuestro caliente, ya quedó, vamos a ver todo el proceso dentro de un ratico pero aquí estoy en el supermercado y vamos a comprar el ingrediente que nos faltó para poder comérnosla como es. Por fin, señores, estas es una galletica que miren, no se le pueden quedar. Incluso, miren cómo el empaque dice específicamente, tiene el bol de la habichuela con dulce. O sea, es que estas son las galletitas de la habichuela con dulce, señores. Habichuelas con dulce sin galletica no son habichuelas con dulce. Por cierto, tenemos un debate aquí. Pónganme en los comentarios cómo ustedes prefieren la habichuela con dulce. ¿Con granos o sin granos? De habichuela, claro está. ¡Bien, señores! Ya estamos de vuelta a la casa y tengo un solo sueño, pero no me puedo ir a dormir sin antes limpiar las habichuelas para dejarlas ablandando durante unas horas. Yo las limpié primero deshaciéndome de cualquier tipo de impureza ahí como ven en el video. Luego las lavé y las dejé en remojo durante toda la noche. Al día siguiente, las habichuelas ya tienen una consistencia más blandita porque absorbieron suficiente agua de la noche anterior. Lo que hicimos fue vertir las habichuelas en una olla de presión con agua Y dejarla ablandar a fuego alto de 45 minutos a una hora aproximadamente Todo va a depender, usted va chequeando cada 30 minutos ahí, te ve. Al cabo de una hora y 15 minutos aproximadamente, nuestras habichuelas ya estaban ready Y tenían esta consistencia Ok señores, ya la habichuela se ablandó Así que lo que vamos a hacer es que la vamos a licuar ahora Y también vamos a pelar la batata y la batata que ya todos saben. Ok mi gente, en lo que la habichuela se refresca un poco, nosotras pelamos la batata En mi caso, a mí me gusta que las habichuelas queden con mucha batata Pero, para lo gusto lo colores, ¿verdad? Entonces, tú las pelas de acuerdo a tu gusto Nosotras hicimos el doble de la receta, así que ahí hay como dos libras de batata Luego de pelar toda la batata en cuadritos, ponemos una olla con agua a hervir y atiendan bien mi gente, porque aquí les va un truquito para que quede con más gusto. Usted va a coger y al agua en donde va a hervir las batatas, le pone un par de astillas de canela, una pizca de vainilla y un toque de clavos dulces. Créanme, ustedes se van a acordar de mí cuando esa agua comience a hervir. ¡Uy, ¡Qué rico mi gente! Seguimos. Entonces, cuando el agua hierva, échele la batata y dele ahí unos 10 minuticos hasta que se ablanden. En lo que las batatas se deciden, procedemos a licuar las habichuelas para hacer nuestra mezcla. Y aquí les va otro truquito, mi gente. Licúen sus habichuelas con la misma agua en la que hirvieron las batatas. Créanme que cogen un solo butico. Ahora, esperamos con glamour a que la licuadora haga su trabajo. Lo observamos, la analizamos y bueno, aparentemente ya está lista. Aquí me ven repitiendo el proceso con el resto de las habichuelas y utilizando el agua que usé para ablandar las batatas. Créanme que es a la vuelta, mi gente. Inténtenlo. Luego de que licuamos toda nuestra habichuela, sí, a mí me gustan sin grano, señores. Procedemos a vertir el líquido de vuelta a nuestras ollas, en donde posteriormente, vamos a echar el resto de los ingredientes de la receta. Dígase la leche evaporada, el azúcar, las pasas, la canela... Bueno, ustedes entendieron todo lo demás. Ajútenlo ahí en esa olla. Ahí mismo le agregamos la batata previamente hervida. Removemos y dejamos cocer por unos 15 minutos o hasta que se vaya formando una especie de capa en la superficie. Ahí usted sabrá si ya está ready la cosa. Así que vamos a probarla. Mm. Esperen ahí. De no, no, no, no. está deliciosa gente yo no solté, pero dios mío los resultados de una obra magnífica eso sí un toya, pero bueno que lo disfruten ¿Vale? <risa> señores y qué les puedo decir nada mal para hacer nuestra primera vez la verdad que nos quedaron pilas ricas Inténtalo en casa. No recuerdo cuáles fueron las medidas, pero. Ninguna. Le voy a poner la receta en la descripción del video. Está ricas, quedaron bien. Pero pruébala ahí para que la gente no oh, piense que te estamos sobornando. La... Oh, sí. No, ya mira, no, me ya no, no, no, no, no, no, eso no. <risa> no, no, Ay pone, Ay Apoyan a Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay el literalmente, porque no puse ni Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay con mi asistente Manuela por suerte por cierto que sí, mil pesos lo sí. voy a cobrar que me va a ayudar así que vamos chao ¡No! <risa> chao la bota la basura que me siga <risa> ya está grabando ya El general, sí. bienvenidos a nuestra nueva de cocina con ver, ¿qué eh, prueba. ¿Qué te carrera <risa> La barriga, tú quieres salir así. No, no, no. Esta vez otra más sí. oh, <risa> Si te gustó este video, dale like y suscribe. Por favor, para que mi amiga me lleve a viajar gratis, dale like y apoyen para que nos lleve a viajar gratis también. Activa la campanita y suscríbete.